El jefe de aquí de, de, de debió poner como vejiguita y cositas. ¿eh? Y chocolate y vaina. Y, y chocolate no, porque sufro <ríe> de la barriga y no, no es muy conveniente en el aire que estemos comiendo chocolate. Señores, un tercer tema que vamos a debatir hoy es... Es importante regalarle algo material, o un regalo a su pareja. Es importante regalarle algo a su pareja en este día. Dígame usted, caballero. Se da un problema en eso, Néstor. ¿Cómo que cuál? Eso pasa igual que el día de las madres. Que mucha gente eh, busca el, eh, lo que hace falta en el hogar para regalarle eso y matan un, dos pájaros de un tiro. Por ejemplo, viene y le regalan una licuadora, una estufa, una nevera. Pero esas son cosas que lleve el hogar. No son cosas que lo va a disfrutar tu pareja. ¿Tú me entiendes? Entonces, son cosas. Usted debe regalarle una prenda de vestir que ella se lo va a poner y lo oh, va a disfrutar. Claro, claro. Por ejemplo, usted la puede llevar a cenar y eso ya lo va a disfrutar. ¿Tú me entiendes? Un, un ramo de flores, eh, eh, una carta escrita con su mano, aunque usted escriba malo. Pero yo creo que se claro. valora más que una hoja de computadora. Claro. ¿Tú me entiendes? Porque en realidad cuando viene a ver, lo hizo una secretaria y tú lo llevaste y ya. Pero creo que un desayuno temprano. Eh, sí. ¿verdad? algo especial. Uno padre, un, una cena especial. Sí, una cena, algo usted bonito. hombre, en su casa, una cena especial. Claro, algo que motive, que, que llame que motive, la atención, claro. que, que muestre la diferencia. Pero no busque un, un defecto de la casa, de lo que falta. Para usted comprarlo y matar a dos pájaros de un tiro, no digo una lavadora. Yo Dime pienso, tú. yo pienso que es un, un 50 y 50. Hay personas que hasta con una llamada se sienten bien. Pero muy bien. Ese día. Que a usted va y usted le puede llevar unas plama de, de, de 250 pulgadas. Y usted toma, mi amor, un regalo. Entonces, en la noche, cuando usted llega borracho, le mete un trompón. Entonces es. ¿Qué usted está regalando? Nada. Usted trate a su pareja con amor y cariño, sépase buscar con que esté peleado ahorita y, y se arreglen con el mismo o más amor al otro día. Pero usted no puede venir que un regalo va a tapar todo el sufrimiento mm. que usted ha hecho pasar en, en esa relación. Para mí eh, vale un 50% los regalos eh, en esta situación. Eh, yo creo que las mujeres deben tomar estas fechas también para eh, darse cuenta de cuándo usted la quieren envolver por el, por el consumismo que hay, eh, por lo que significa la fecha. Y a partir de mañana comienzan a vivir en otra etapa. Fíjese sí. bien quién la quiere usted y quién la valora todo el año, Eso no es un así. día. Eso así, el año entero, usted puede ir un día cualquiera que no sea de nada y llevarle un regalo a esa persona que, que usted, usted le muestra su debilidad, porque hay hombres que son fuertes, pero cuando están en una pareja, muestran su debilidad. ¿eh? Bajan, a, a bajan a la mí guardia. Me encanta, Néstor, sorprender a mi amada esposa, hacer cosas un lunes. Que la gente lo tiene como el día claro, más pesado de la semana. Claro, un martes que la gente no algo no está, muy diferente, te saca de, de, claro, de, del contexto de, laboral exactamente. Y, y te distrae la mente te refresca. Señores, pueden llamar 809-725-0505 es importante regalar a la pareja el 14 de febrero obligatorio se siente usted bien ese día y los otros días no le regala ¿Eh? usted, usted puede opinar junto con nosotros pero tú sabes otra cosa, que son las mismas mujeres que conllevan a que, a que el hombre regale obligado. Porque si tú no regalas, entonces también ah, bravo, bravo, te, eh, bravo. te esperan en bata, en rolo, en un en modo avión. ¿Tú me entiendes? O sea, claro, no, tú sabes que cuando tú estás en modo avión no te entra llamada, no no No, no hay nada. Modo, no, nada. No hay nada, avión. estoy en rolo, estoy cansado, me doy la cabeza, no vamos a salir. Es importante regalar a la pareja. En este día, ¿eh? Pero un fresco, esa, esa muchacha la está está valiendo. ¿Qué es lo que tú quieres? No, o sea, lo corriendo ahí como que es presa que la fue a buscar. Pero ella me dijo, ¡ay, pero está ahí el programa! Eh, yo, tío. Mira, yo, yo creo que sí, que, la, que en virtud de que es un día comercial, pero hay que reanimar la cosa porque la gente vive como en una monotonía. Ah, los amigos sí. también, porque la, la gente ha pensado que la más amor, los Ay, amigos es de amistad amistad también. Padres. Vamos también, vamos un a compartir, rara. sin malicia. ¿Te entiendes? Claro. Tranquilo, amistad y Tú, fla ¿tú sabes flaco? que el, el 14 de febrero debiera existir en varias épocas del año, al igual sí. que Navidad, porque es una época como que la gente se pone contenta. No, a mí me gustaría como que lo dividieran. Día del Amor, lo que están enamorados más. Amistad. Amistad. ¿Eh? Sí, gracias. Vámonos para COVID. ¿Eh? Amistad, eh. Vámonos. Pa ¿Amistad? ¿Eh? Vámonos <risa> para allá, <risa> Valerio. <¿Vámonos risa> ¿Eh? A tirar en su frecona. ¿Eh? Y eh, eh, no, no, a ella, a ella, es colombito. La amistad. dios de la amistad. Ella y ella se van a salir con sus amigas también. Claro, dios del amor. Cuidado, no, que hay, no hay, hay amigas peligrosas. No, no. no hay amigas hay amigas peligrosas, dañinas, eh, que no me pueden dejar salir. El ¿okay? día de la amistad, mi amor, veo con fulano. No, tú, él tiene que atender el niño, yo sé que voy a salir. Ah, <risa> <risa> señores, eh, lo pueden llamar a 809 725 -05, 05 La gente está como en amor temprano. En amor, sí, la gente tiene está, está, compradera. Está, está. Y, como que están y en pareja para, y cosas. ¿Y, y a, habrá cupo allá donde van todos los días? Eh, ¿sí? Puede ser. Porque si le esperan. Puede ser, tú sabes que. Se mucho, ponen afuera, espera, No, eh. tú sabes que muchos de los que van hoy oh, están restringidos. ¡Eh! ¡Bien! A no eh, salir! ¡Eh! Que estar con la eso está grabado. <risas> ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Los que van a comprar eh, empanadas para allá, para la guarana, hoy no van. Porque... Hoy no van, porque están acostumbrados, no. a que empanaditas. No, porque es que están restringidos, no pueden meter muchos cuentos hoy. Claro. No se pueden perder. Están vacías, ¿tú crees que te... no, yo no creo que te... Ellas no estarán vacías, porque también las parejas normales van a ir. ¿Tú me entiendes? Después de una cena, una con, cosa con para flores, detrás. Flores, flores, sí. flores, cosas. Pero hay mucho del tigueraje que no se lo van a poder zapatear a la doña hoy. <risa> y van a tener que quedarse ahí y a que quedarse. van a tener que ver la novela con ella ya tú sabes <risa> qué vuelta eh señores día del amor y la amistad nos vemos esto que le dije a la doña que llegaba a las 5 no a las 5 no está contando está contando señores nos pueden seguir en las redes sociales voy ve a ver eh, eh, villalona si pone el instagram mío por ahí Neto Flow 5.6, hasta en lápiz, ponlo así. Neto Flow, es eh, eh, ahí que va. Si usted quiere, usted lo puede poner ahí, vea. Neto Flow 5.6. Y esos amigos que puedan invitarme a mí hoy a, a compartir un rato. ¿Eh? ¿Qué tú quieres flaco? Esos amigos que, que la más llaman para problemas. Pueden llamarnos hoy día, día. del amor y la amistad. Yo que tengo muchos amigos. Digo, ni mensaje me han mandado a mí, ¿Sabes qué? ¡Ay! Que mandan una carita esto que lo otro pero tengo varios amigos hoy de cumpleaños que es posible que hoy se pegue algo ¿Eh? nuestro amigo Junior nuestro amigo hermano Junior Matrillé el líder de los deportes está Pimentel Pimentel no con eso no podemos contar Ahí está nuestro amigo Jonathan hello buenas hello oh, hello con esto Flor? Sí, él, él le habla adelante sí, él, él, él le habla adelante sí, que te habla. ¿Quién? Chicho. ¡Ey! ¡Chicho, qué lo que es! Adelante. ¿Cómo está todo? Estamos bien, baja ¿Vale el televisor. El gracias, gracias. Baja un poco el televisor. Es importante regalar este día, Chicho. Sí, es muy importante. ¿Ya tú regalaste? Sí, ya yo regalé. Ah, ¿no? El, el tipo que está activo. Tú sabes pues que soy reposonante. Ya, ya. No, ya. ahí es. Mi hermano, gracias por la sintonía. De gente buena que, que siempre está pendiente a este programa. los sosobrosos. Y es la realidad que regalar algo. Esperemos en Dios que me regalen algo, flaco. Yo te doy la mitad de lo que me regalen hoy. <risa> no me nada, ¿Que no te has regalado nada? ¿Cómo, men? ¿Un hombre como tú? No, ¿eh? Oye, y espero que me regalen. Señores, y llegó la hora. Nos vamos a despedir con un video musical, algo de amor. Ponte algo ahí de en sentimientos. ¿Qué tú crees, flaco? Señores, esperemos en Dios que este fin de semana sea de amor y amistad como, como es hoy, viernes. Ya usted sabe, no, no se ponga bruto, tranquilo, en su casa, pasándola bien, o coja un rígito, una piscinita, y si no tiene con quién, usted puede invitarme, que yo voy. ¿Eh? Señores, esto fue... Una entrega más del programazo que llegó para quedarse los osobrosos. ¿Eh? Nos vemos. Hasta el lunes.